¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! hello Me habéis pedido más trucos para buscar con Google. Cositas que tiene Google para hacer búsquedas. Y tiene un montón de ellas, así que no te muevas, que ahora mismo vamos con ello. A ver... Cartelera. Si tú pones cartelera... Además te detecta dónde estás, dónde está tu ordenador o tu portátil y te pone las películas que hay en cartelera cerca de dónde estás. Pues en tu ciudad, en mi caso, en León. Lo chulo de esto, veis que viene una lista, viene aquí una especie de carrusel con todas las películas. Tú pinchas en una de ellas y justo por debajo, esto está muy bien, pone en qué cine lo ponen, o sea los horarios, a las 18 a las 18.30, cuando lo ponen mañana aquí al lado te viene la descripción de la película con esta cajita con hasta con sus intérpretes su director la valoración en film affinity y en sensacine y en cartelera o sea súper completo para ver todas las películas y ya os digo se pincha en cada una de las películas que viene ahí y te dice dónde la echan y las horas 20 22.30, hasta te pone el mapa del cine donde puedes ir a ver esta peli. O sea, es que lo tienes todo ahí. Más cosas, vale. Define dos puntos, tú pones en Google, define dos puntos y una palabra. Por ejemplo, define dos puntos, colesterol, y te sale esa cajita donde viene... La definición, en este caso, de colesterol. Definición como de diccionario, ¿no? Y luego incluso debajo pone traducir colesterol a seleccionar idioma. O sea, puedes hacer hasta una traducción del colesterol pues al birmano, que siempre viene bien. Más cosas. Tú pones un euro a dólar y te da la conversión. Un euro igual a 1,0638 dólares estadounidenses. En este caso porque asume que estamos hablando de dólares de Estados Unidos. ¿Vale? Está muy bien. Esto significa que podemos hacer cualquier tipo de conversión. Nosotros ponemos 15,56 dólares a euros y te dicen la cantidad de euros. 14,62. Esto está guay. Y el tema de las conversiones en Google es muy chulo porque podemos hacer conversiones, por ejemplo, también a pesos. 55 libras a kilos pues 55 libras son 24 kilos, casi 25 kilos. Lo chulo de esto, en este caso concreto, es que nos ha puesto una tabla donde podemos mover los valores, es decir, aquí podemos poner 125 libras a kilogramos y aquí debajo... ...podemos poner 100 toneladas a kilogramos o 125 onzas a kilogramos... ...es decir, escogemos los valores entre los que queremos hacer la conversión... ...nos lo ha puesto ahí, porque lo mismo, estamos en temperaturas... ...y ponemos 68 grados Fahrenheit a centígrados y nos aparece esto en Google... ...y ya podemos ver que son 20 grados Celsius, que es lo mismo que centígrados. ¡Buah! ¡Tremendo! Esta tabla de conversión de medidas y de diferentes elementos... Es genial, así que la podremos ver más a fondo más adelante. Ya para acabar, una muy chula es trenes desde León a Madrid. Es lo que he escrito y después de la publicidad me viene este mapa donde además me salen los horarios de trenes que hay desde León a Madrid, desde el momento en el que estoy yo, desde la hora en la que ya estoy puesto. No los de antes, sino los de a partir de ahora, de esta hora. Lo chulo es que cuando pinchas, pues por ejemplo, en el próximo, 13.36, 15.57, a las 13.36 desde León, te viene lo que es, que es una albia que sale en 20 minutos desde que estoy grabando este vídeo incluso te dice cuál es la operadora renfe lógicamente y me permite comprar el billete con esto se puede jugar un montón lo de los trenes de dirección a cualquier sitio poned a berlín si queréis incluso y ya veis lo que os sale esto se hace también con los vuelos pero eso para otro vídeo que si no vamos que os doy mucho rollo y que ya está bien por hoy no bueno que os lo hayáis pasado bien, ponedme retos, suscribíos a mi canal, hasta la próxima.